ya se ha descargado la película borramos esta página y regresamos a YouTube okay, okay. por cierto recomiendo la de Tommy yar que les dejaré aquí abajo el enlace para que la vean aquí le ponemos en más y okay. aquí nos aparecen esas opciones le damos a subir video y luego aquí tenemos todos los videos le ponemos aquí en la película aquí nos va a pedir que le agreguemos un detalle en mi caso si la quieren bueno yo voy a yo la voy a poner privado para una razón por algo, y aquí tenemos efectos. Para mí, la que me gusta es este del pop. Bueno, fíjense, son muchas películas. Esta es la de Cars 3. Fue una gran Como es mucho. Y aquí le ponemos. Película. Bueno, solo quiero que aparezca la del Grinch. No sé dónde estoy 16 horas y la adelantamos. No, ¿cómo me da? Gracias por invitarme. Eh, me puse como... también las dejo en el enlace para que vea la del cringe. Por ejemplo, yo quiero que dure hasta aquí y aquí le ponemos, ya tiene el efecto pop, ni caso original, no sé. El efecto pop está bien padre. Pero mejor original, ¿no? Para que sepa más. Muy bien, y aquí le ponemos el cringe. El cringe, película completa en español. Película completa. Película completa, español, latín. Ahí está. Le damos a subir. Y nos va a pedir muchas cosas. Y en lo que se sube, chicos, nosotros... Vamos a hacer que no nos lo bloqueen. No, no. Bueno, pues, no, no. Que no nos lo bloqueen. Como verán va a tardar mucho. mucho. Oh, no, que no tarda nada. Rápido, salimos de aquí y nos metemos a Google Crumb. Si no perdemos la oportunidad, ya no lo podremos hacer. What? What the fuck? Tita, vi a alguien pasar por ahí. Yo voy, yo voy, yo ya voy no ahí. No, no. perdón, esa era mi amiga. No, en serio, es que me dijo que era mi amiga y como dejamos un chile de palomitas, ¡of! Muy bien, pues esa era mi amiga, sí, era mi amiga. Y dijo que ella se iba a su casa, que me dijo que ella se iba a su casa. Muy bien, aquí en los videos, pues aquí en videos, ¿Vos? Sí, me están diciendo algo, espérame. Ah. Wow, que me caigo, listo. Muy bien, como ven, todavía se está subiendo esta película todavía Muy bien, la ponemos No, que haga La ponemos aquí en el título la ponemos aquí En esta Como ven aquí Hay más cosas Muchas más cosas No, borrar no Muy bien, aquí se está subiendo el video Que la podemos poner en una miniatura Pero no Vamos a ir hasta abajo y mostrar más. Y aquí como ven dice licencia estándar de YouTube. Nosotros no queremos eso. Así que aquí podemos ver cuando ya se esté todavía subiendo el video. Y pues le ponemos aquí. Le quitamos el modo de no interrumpir. No, no, no. No, no se envía de otra página. Desactivar ahora. Listo. Y bueno, pues aquí nos, nos va a advertir, advertir cuando que nos vamos... Y le vamos a poner fecha de una grabación. Por ejemplo, lo grabaré desde el 26 de febrero del 2021. Literalmente lo graben el 27 de marzo. O si sea, hay. Todavía falta mucho, yo creo. No, no, no, no, no, no, no. Estamos en. Bueno, le ponemos aquí la pantalla. Detalles del video, estamos esperando. Creo el fuerte y notificaciones de los suscriptores. Vamos a borrar esto: personas y blogs, no entretenimiento, cine y animación. Miren, le ponemos ahí y nos dice licencia Creative Commons Atribución. Pero ahorita nos la vamos a poner hasta que el video ya casi esté. Bueno, le ponemos aquí ya de una vez Creative Commons y le ponemos guardar. Y otra vez le vamos a poner aquí en el modo de Creative Commons para sobrarnos de que bien. Por aquí en la Sí, como lo editamos y ya Pero bueno, esto es todo Y en segundos segundo su video no estará bloqueado Te pueden recibir millones de Vistas Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y ¡Ay!